¡Saludos a todos! Somos un grupo de estudiantes del Máster de Educación y Comunicación en la red que os proponemos participar en nuestro SMOOC, educando a preadolescentes en hábitos alimenticios saludables. ¿Te atreves? Nuestro principal objetivo es facilitar a los docentes diferentes estrategias para que puedan trabajar en el aula diferentes hábitos alimenticios saludables y que sus alumnos los adquieran. ¿Eres tú uno de ellos? Pues sígueme. Si quieres conocer a otros docentes interesados en esta temática, así como trabajar en forma cooperativa y participativa, compartiendo experiencias, este es tu sitio, este es tu SMUG. ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil. Síguenos en nuestra página de Facebook para conocer nuestras novedades y estar al día de nuestro SMUG. Comparte con tus compañeros cualquier aspecto relacionado con el SMUG a través de Twitter con el hashtag que aparece en pantalla. También puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Y muy importante, no esperes más a matricularte en nuestro SMOOC. El 9 de enero comenzamos. Comparte también este vídeo en tus redes sociales, si piensas que tus amigos pudieran estar interesados. Y recuerda, nos vemos el 9 de enero. Apúntate ahora.